Hola amigos y bienvenidos una vez más a En busca de la verdad Hoy os traigo una serie de expedientes de China y de India Y veréis que buscando existe una serie de coincidencias con uno de estos testigos oculares españoles Que hablaré al final del vídeo Si queréis saber más sobre todo esto, no os vayáis para empezar vamos a irnos al año 2011, concretamente tenemos una serie de avistamientos desde primeros de año, desde el 12 de enero de 2011 y que culminan hacia el día 21 y 22 de diciembre del año 2011. ¿Por qué nos hemos centrado en este año? Pues ahora veréis por una razón muy curiosa es uno de los años donde más avistamientos han ocurrido en china quiero comentaros que en china el tema ovni le da muchísima importancia no se sabe si es porque realmente pues son objetos de otro planeta o objetos voladores no identificados de otro planeta o quizás son objetos no identificados de ámbito militar pero <coughs> por qué ese año hubo esta oleada. Es algo muy curioso. Vemos como hay una serie de informes, vamos a empezar por la India, donde hay una serie de reportes del 12 de junio de 2011, pero esto es con fecha pasada, es decir, que esto ocurriría entre el mes de febrero y el mes de abril del año 2011. Este año 2011, pues hay una cantidad de 13 reportes de objetos no identificados por parte de la fuerza aérea de la india 13 reportes estos archivos circulan en el ministerio de defensa de la india pero es muy curioso porque estos objetos voladores atraviesan toda china se adentran en el espacio aéreo de la india es decir desde china hasta la India y en la India son interceptados por radar y podemos decir que incluso hay dos casos solamente dos casos de estos 13 casos en 2011 donde despegan cuatro aviones de combate es decir, dos aviones de combate en la primera ocasión y dos aviones de combate en la segunda ocasión pero la cosa no se queda aquí la India le pide explicaciones al gobierno de China. El gobierno de China guarda secreto total, absoluto, hasta el año 2013, que le contesta al Ministerio de Defensa de la India, que no conocen el origen de estos objetos no identificados, pero con una comisión del gobierno británico y del gobierno estadounidense. Es decir, esta contestación se hace dos años después, una vez que se ha estudiado por parte de estos tres gobiernos y se remite al gobierno de la India. Pero vamos a seguir con todo esto y en el final del vídeo veréis qué es lo que ocurre, porque he buscado coincidencias en tiempo y espacio y hay un personaje español que fue testigo ocular de uno de estos avistamientos y algo muy famoso y muy conocido y vosotros lo vais a ver tenemos otros reportes ya por parte de la de China en este caso no de la India sino de China y tenemos 36 reportes desde primeros de año del 2011 hasta finales del 2011, Es decir, en ese periodo Aquí lo que podemos ver en este caso con todos estos informes es Que unos objetos se han adentrado en territorio de la India Pero otros han escapado hacia, hacia la zona del Himalaya Quizá el Himalaya encierra algo que nosotros no sabemos Esto yo no puedo decirlo puesto que no lo sé pero lo dejo un poco a vuestra imaginación es muy curioso porque de todos estos reportes de China hay, como he comentado antes una comisión de investigación del gobierno estadounidense del gobierno británico que están a día de hoy, en el 2018 están viviendo y colaborando en materia de objetos voladores no identificados se descarta que sea presencia de aviones rusos, presencia de aviones hindús, presencia de aviones paquistaníes y presencia de aviones de cualquier otro país. Por una serie de razones técnicas. Por el tema de los transpondedores, por el tema de las balizas que llevan eh, estos aviones, etc. ¿Se pueden apagar los transpondedores? Sí. Pero cuando vuelven a entrar, por lo que ponen en estos informes, vuelven a entrar en ese supuesto territorio de donde han salido, pueden ser interceptados en un momento dado y puede tener problemas. Es decir, que no es nada fácil averiguar de dónde son estos objetos. Pero hay pues, la friolera de 17 informes estudiados también conjuntamente con Rusia. Es decir, vemos que China últimamente está siendo un campo de avistamientos OVNIs y de movimientos de objetos voladores no identificados en el cielo, inclusive de años atrás. Pero en este 2011 es cuando más ha habido movimiento de objetos voladores. Hay unos pequeños reportes, pero estos son pequeños reportes menores, que es como lo indica el gobierno de China, de avistamiento de seres. Sí de seres que descienden de unas bolas de luz, pero claro, descienden en unos lugares un poco remotos, un poco rurales, y de aquí que las autoridades chinas, pues se guarden un poco, pues el creérselo o no creérselo, o esto es lo que nos dicen. Pero estos informes están encima de la mesa. Si nos vamos al 2011 concretamente no nos salimos del año 2011, vemos como Javier Sierra, el investigador Javier Sierra, el 12 de diciembre de 2011 tiene un avistamiento en China. Esta noticia la escribe Carlos Largo y Fermín Agustí ...en la página de la cadena SER... ...es decir, que esto es del programa de radio... ...y esta es la coincidencia que yo he encontrado... ...que se escribe el día 18 de diciembre de 2011... ...es decir, un mes después, prácticamente... ...y dice así, este pequeño párrafo... ...dice, esta misma semana nuestro compañero Javier Sierra... ...finalizaba su gira en China a lo largo de ella... ...ha podido encontrarse en primera instancia con lo más desconocido de este país. Os voy a dejar aquí abajo el enlace por si queréis enlazar y leer la noticia. Durante varios días el escritor Javier Sierra ha permanecido en China para finalizar el ciclo internacional de presentación de su nuevo libro allí, es decir, del de año 2011, esto es una noticia anterior. Allí ha tenido una enigmática experiencia que ha relatado para Milenio 3 cuando se disponía a salir de un taxi. Algo en el cielo llamó su atención, un curioso punto de luz verde que se movía lentamente y que tras cuatro minutos terminó por desaparecer. Nuestro compañero pudo realizar hasta una veintena de fotografías, pero ¿qué podía ser aquello? Bueno, esto os lo dejo aquí abajo, no os voy a leer todo lo que pone en el artículo, pero si queréis escucharlo podéis incluso pinchar en este enlace que os voy a dejar para acceder a escuchar qué es lo que nos cuenta Javier Sierra bien, Javier Sierra que pues es un escritor de prestigio y hace poco pues, le, le han concedido el premio Planeta ha escrito muchísimos libros, unas obras magníficas esto no es publicidad, es la realidad con lo cual vemos que esta fecha del 2011 corrobora todos estos informes según estos informes de China y de India, veremos como luego incluso Pakistán entra un poquito en acción por el tema que hay de rivalidad con la India y nos de -des describe, por decirlo de alguna manera, que estos objetos cambian de color. Quiero eh, romper una lanza porque no se trata de drones. Soy piloto de drones y un dron a la altura que describen en estos informes, los pilotos que salen a cazar estos objetos estamos hablando a más de 6000 metros de altura. Un dron convencional, un dron convencional pues puede subir hasta 200, 300, incluso 500 metros. Un dron convencional. Los drones militares no serían, o sea, no saldrían a interceptar, es decir, un avión militar no saldría a interceptar estos drones. Que automáticamente lo cazarían porque no hay drones que sean tan rápidos en china o quizás sí pero yo me decanto a que esto es algo que china no tiene conocimiento el resumen de todo esto queridos amigos es el siguiente pakistán también se pronuncia y lo que intenta es que la india le dé explicaciones a Pakistán, sobre qué está pasando por la frontera hindú de la India y sobrevuela Pakistán. Curioso, algunos van rumbo al Himalaya nuevamente. ¿Qué hay en el Himalaya? Todo esto puede sonar un poco enrevesado. Si os digo la verdad es muy difícil atar cabos de un lado a otro me ha saltado esta noticia porque he puesto fechas dentro del buscador y la fecha que me coincide es esta de Javier Sierra con lo cual quien dice que ese objeto no pudo ser perseguido por cualquier caza de combate chino vemos aquí que hay una interacción entre el ejército de varios países y que como desconocen lo que es, esta es la sensación que a mí me da Intentan pedirse explicaciones unos a otros, pero la conclusión que nos dan esta coalición de estudio por los objetos voladores no identificados que están en suelo chino en la actualidad, donde ahora mismo están interviniendo China, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, India y Pakistán. En este caso serían grandes potencias y, sobre todo, exceptuando... Estados Unidos y el Reino Unido Todos son países que están prácticamente fronterizos Y que son grandes potencias Entre sí, pues se conocen Y yo creo que no se van a mentir El uno al otro Porque si no esto desencadenaría pues un conflicto ¿Qué puede ser todo esto? Yo no lo sé Quizá vosotros pues tenéis alguna respuesta Pero lo más curioso de esto, queridos amigos Son estos Objetos voladores que se pierden Rumbo al Himalaya ¿Por qué? Estamos hablando de más de una veintena Desde el año 2011, desde que empieza el 2011 Hasta que termina Fue una gran oleada en estos países En fin, os traigo esta noticia Y dejaros aquí Pues todas estas Pequeñas eh, reseñas que han ocurrido todo esto lo podéis buscar también en la red porque hay bastantes referencias he buscado las referencias después de recibir pues una serie de pequeños informes que bueno dan una serie de pistas para realizar pues una serie de búsquedas lo podéis buscar en la red muy curioso china india pakistán rusia reino unido y estados unidos ahí están en cooperación por algo que se desconoce? Si nos ponemos a analizar todo esto, el tema no es cuestión de saber quién ha sido, sino el tema es de qué se trata, esos objetos, de qué se trata. ¿Objetos voladores no identificados o realmente es algún tipo de armamento que nosotros desconocemos, incluso estos países que están en cooperación? Pues bien amigos, os dejo esto por aquí y seguiremos hablando sobre el fenómeno OVNI, el fenómeno extraterrestre. Evidentemente es porque vosotros me lo habéis pedido. Lancé una encuesta hace unos días y ha ganado el tema OVNI, el tema extraterrestre. En el próximo programa ahondaremos un poquito más sobre estos seres que bajan de unas esferas, unas bolas de luz, en unas zonas un tanto remotas en China así que, señores, muchas gracias amigos, y como siempre os digo nos vemos en el próximo programa hasta la próxima